Dos segundos. Ahí hay que se ve la ocultación. Sí. Ahí hay un rayajo. Ahí hay un rayajo. Quito, quito. Aquí tiene visión de, de reata. Ah. Así que ahora lo que quiero es que me manden el puto coso de adelante, ¿ok? ¿Vamos a colocarlo? En uh -huh. sí. realidad, si no la parte de arriba del, del, del adaptador, no me sirve para nada. ¿Aló, ya para la grabación? ¿Eh? sí.